qué es un lanzamiento un lanzamiento es una estrategia de marketing digital que te permite tener muchas ventas o un alto periodo de facturación en muy poco tiempo vale puedes hacer lanzamientos de productos físicos de servicios de eh, infoproductos etcétera en este caso era un lanzamiento de un infoproducto qué es un infoproducto un infoproducto es un producto online vale un producto online más concretamente, pues están los ebooks, los cursos, eh, plantillas, etcétera, Todo lo que se pueda comercializar de forma online. En este caso era un curso, ¿vale? Dirías, joder, pero crear un curso, ¿pero ¿y, y qué hace falta tener? Simplemente con que tengas un conocimiento que pueda ayudar a alguien a mejorar en algún aspecto de su vida, es suficiente para crear un curso. Ahora bien, para crear un curso que funcione, debes provocar una transformación. ¿Vale? Todos somos buenos en algo, todos tenemos algo que pueda ayudar a alguien, pero para crear un curso de verdad tienes que crear algo que, pro, que promueva una transformación. Tienes que lograr llevar a tu cliente del punto A al punto B. En este caso, para mí es uno de los negocios más rentables. Y más bonitos también, y te voy a explicar por qué Y es que para mí, para, para que un negocio sea rentable Tiene que cumplir, desde mi punto de vista con, con una serie de parámetros o de características Por ejemplo, pues debe ser escalable Es decir, si yo quiero ganar más No tengo que invertir más de mi tiempo Esto con un servicio, con una mentoría No lo puedes conseguir Porque si tú quieres ganar más dinero Tienes que estar ahí Si tú eres fisioterapeuta, eres psicólogo eres cualquier otro tipo de persona Que vende su tiempo a cambio de dinero Tiene un techo no puede escalar más Si quiere ganar más dinero tiene que estar más horas Y yo no quiero eso Sin embargo, con, con, con los infoproductos Sí puedes hacer esto Puedes vender más Porque una vez que lo creas ya está ahí David, por ejemplo, que vamos a ver ahora el lanzamiento David, por ejemplo, creó en su día el infoproducto Y en este lanzamiento ha facturado 48.780 euros Y no tiene que volver a grabar nada Y no tiene que volver a hacer nada Porque ya lo hizo en su día Es escalable el primer lanzamiento facturó 10.000 En este 48.780 ¿Cuál es la diferencia de trabajo que tiene que hacer David? Nada, en este caso, bueno, soporte ¿Qué es lo que va, que va a dar? Ya está Ese es el punto número uno Punto número dos, no hay fronteras Puedes vender a gente de, de, de Estados Unidos, de, de México, de Colombia, de Chile, etc No hay fronteras No existe la barrera Porque todo se hace a través de internet Esa es otra de las ventajas con el tema de los infoproductos. Otra más, que se vende 24-7. No es como una tienda física que subes eh, la presión a las 8 y cierras a las, a las 8. No, constantemente te están entrando ventas. Igual te has ido a cenar con tu pareja y te están entrando ventas. Gente ha comprado tu producto. Igual estás de vacaciones, que joder al final suena muy topic, ¿no? muy, muy cliché, ¿no? El hecho de, no, debajo de la playa. Pero es que, joder, es que a veces es cierto. Es que a mí me ha pasado de estar en México, en, en, en la playa de excursión y entrarme ventas. De estar hace una semana en Tenerife y entrarme ventas. De estar jugando un partido de fútbol, coger el móvil y entrarme ventas. Porque tu negocio está funcionando 24-7. ¿Qué más? No necesitas stock. No, no, no, tienes que, no tienes que pagar por, oye, necesito tener esto, este producto, y esto, y esto, porque si me viene alguien... No. Aquí solo, pa, solo, solo pagas si vendes. Es decir, solo pagas las pequeñas comisiones que te, compran, que te cobran las pasarelas de pagos si vendes. Si no vendes, oye, cero. Entonces, al final, lo que traduce, esto como se traduce, es en un negocio muy rentable y con un muy bajo riesgo. El hecho de los infoproductos. Además, es algo súper bonito porque, joder, ya hemos cambiado el paradigma. Ya no, me, ya no vale ir a la universidad, ya no vale estudiar de la página 455 y plasmarla en el examen y al día siguiente olvídate de eso. Ya no vale eso. La gente quiere transformación. Yo he visto negocios de infoproductos, por ejemplo, en Brasil de cómo afilar cuchillos que están facturando millones de euros. De, la, de cómo arreglar lavadoras que están facturando millones de euros. Claro. Y dices, joder, pero, pero esto no es vender humo, esto no es... No, esto no. Si a ti te enseñan a cómo arreglar lavadoras y tú arreglando lavadoras ganas más dinero que en tu trabajo normal, ¿dónde está el humo? Si es que al final lo que te permite esto, el tema de los infoproductos, es que tanto si eres el que los vende, que va a generar ingresos, como eres el que los compra, que va a suponer una transformación, va a suponer un cambio en tu vida. Todas las partes salen ganando, es un win-win. Esto en Estados Unidos ya está muy desarrollado, en Brasil ya está ahí ahí, y en España está empezando y es lo que le convierte a todo el mercado de los infoproductos en una gran oportunidad.